que tenga cemento en el patio, ese fue el objetivo cuando empezamos estos cultivos. Más que nada trasladarle eso a los chicos la posibilidad que tienen de hacer su huerta porque en ese periodo familiar tienen que generar un proyecto productivo. Entonces esta era una alternativa para aquellos que no tenían grandes inversiones y que en el programa pro huerta no podían desarrollarlo porque no tenían donde hacer la cemento. Ese fue el objetivo. Además de que tenemos una huerta donde ellos trabajan también hicimos tres piletas en el inicio de 12 metros cuadrados cada una eh, dos de 12 metros cuadrados y una de 4 metros cuadrados que la habíamos iniciado como plantinera esta es la primera producción que tuvimos eh, lo arrancamos en junio justo nos tomó las vacaciones de invierno y nos llevó 60 días de para cosecharlo porque no teníamos esos 15 días. Así que lo pudimos cosechar en los primeros días de agosto y bueno, salimos a ofrecerlo a los supermercados, a las luminerías de la ciudad, que la verdad que ha tenido un éxito bárbaro, eh, porque se vendió muy rápido y bueno, cuando quisimos, nos volvieron a pedir no teníamos más, así que eh, tuvimos que esperar eh, para, para la nueva cosecha. Esta pileta estamos trabajando también con otras soluciones nutritivas, no solo con la que nos ha aportado sino que estamos trabajando con otras soluciones, eh, también con otros productos como ensayo para eh, articular también y que, como medio de investigación, también los chicos tengan estas posibilidades de desarrollo. Sí, por lo que he escuchado de PH, hemos tenido, cuando arrancamos, arrancamos con agua de, de pozo, después hicimos un sistema de recuperación de agua de lluvia y bueno, nos costó ajustar mucho el PH cuando cambiamos de un agua a otro, pero lo importante, bueno ahí están los chicos, toda la construcción hicieron ellos, acá al lado, a ver, ahí al lado nosotros teníamos eh, sembrada lechuga en 14 metros cuadrados era un metro de largo por 14 años teníamos eh, 78 lechugas y hicimos una pileta de 12 metros donde hicimos 300 lechugas eh, en el mismo hipermar o sea que prácticamente cualificamos esa producción que teníamos. Esta es la primera producción, la primera siembra, fíjense que ahí están las lechugas, acá teníamos 14 metros por uno, 78 plantas. Y en esta piletita tenemos 300 plantas, 300 plantas que son 12 metros cuadrados. Trasladado a lo que sería esta superficie en una hectárea, son cerca de 600.000 plantas, muy lejos de los 3 millones que, que nos planteaba hoy, pero es... Eh, es un buen número trasladado a una hectárea esta, esta construcción más o menos aproximadamente nos salió de 13 y 14 mil pesos eh, esto, esta producción con un 80% que hemos tenido en las, primeras, en las primeras producciones trasladada a los 8 o 9 ciclos que podemos sacar son cerca de eh, 5.000 plantas que podemos sacar en el año, lo que nos significa prácticamente duplicar la inversión. Nosotros que no tenemos costo de mano de obra porque todo el trabajo lo hacen Pero es una producción sencilla que la puede hacer cualquiera en su casa. que no necesita tanto control. Lo más difícil de controlar es el tema del pH de la conductividad de pero en realidad no es tanto el costo de inversión en el recupero del tiempo de esa inversión. O sea, sin costo de mano de obra, lo único que tenemos es el consumo de corriente de una bomba, son dos bombas de medio H. Después encaramos el sistema NFT en la mitad de ese, ese invernáculo. la primera producción de lechuga así estaba hasta que se nos cortó la luz un sábado una... eh, pero la verdad que bueno porque ese es el problema de la escuela que no tenemos todo el control de todos los días eh, pero bueno, esa es la primera producción que tenía Faltaba unos días y. pero bueno fíjense que de acá para allá esto de hidroponía y de, de este lado para allá tenemos todos los cultivos con sustrato. Pero en realidad toda esta producción son cerca de eh, 1400 plantas por ciclo en, eh, 60 en, en 120 metros cuadrados. Sí. Ahí tenés 1200 plantas por ciclo. Como tenemos la plantinera para achicar el ciclo en la pileta o en el NFT, también podés aumentar a 9 o 10 ciclos. Bueno, ahí los chicos cuando iban al supermercado lo vendíamos en un bolsita, eh, bien presentado, con el cartel de que queridroponia, y la verdad que ha tenido una aceptación bárbara para adentro. A nivel de curiosidad, que lo por un día, ¿verdad? Por unidad, 10 pesos, 10 pesos, pesos. Eh, en, en bolsita más o menos 200, 220 eh, <risa> y va con la raíz y tuvo mucha aceptación porque la gente grande es de meterla en, su, en un vasito de agua y le van sacando la boquita y tienen, tienen lechuga toda la semana y fresca. Eh. Así que bueno, no hemos podido ampliarlo porque no podemos cumplir con, con otros comercios. Y después, bueno, hicimos en sustrato, eh, hicimos este es el hipernáculo completo, la otra mitad del invernáculo. acá tenemos tomates, berenjenas, morrones, en esta cámara se recolecta todo el riego que viene de, de este tanque, es una bomba automática que riega todo el invernáculo, se recupera en esta cámara hay una, bomba, una válvula automática que vuelve a ese exiliado al tanque, entonces eso nos permite trabajar en la sustentabilidad y el cuidado del agua, como decía Eduardo, siempre regamos con el mismo tanque, entonces estamos cuidando de no consumir tanta agua. No solo eso, sino que bueno, ahora... Vamos a ver, a ver si está en la otra foto. Bueno, estos son los distintos, los distintos cultivos que ver... Bueno, acá tenemos el saco que nos eh, proporcionó el Inca para hacer también el ensayo eh, de albahaca. Y allá tenemos los tanques de recuperación de agua de lluvia con la canaleta del invernáculo y con eso apagamos las soluciones y también el riego de todo el sistema de, de sustrato. Y siempre estamos utilizando el mismo agua, así que no consumimos más de lo, que, de lo que tenemos. Hay momentos donde se termina el agua de lluvia y sí o sí necesitamos utilizar agua de pozo que es donde por ahí hacemos un poco más de control de pH. Lo fundamental con el agua de lluvia que, que usamos el agua de lluvia no tuvimos que echar más ácido a la solución eh, con, los, con las soluciones nutritivas no tuvimos que echarle más ácido eh, como si le teníamos que echar cuando hicimos la primera parte con agua de pozo que en nuestra zona anda en 8 más o menos del pH pero con el agua de lluvia no echamos prácticamente nada pero nada de ácido fosfórico y algo que preguntaba hoy me acuerdo que viene allá del tema de los insecticidas, no hemos, no hemos hecho ninguna aplicación en hidroponía todavía de insecticidas, eh, vamos a ver ahora que viene el calor, eh, pero hasta ahora no hemos tenido que usar, nada. esta es la tercera producción que ya tenemos de hidroponia y no hemos tenido que usar nada para... De insecticidas. Sí. Bueno, te, eh, la fundación también tenemos un laboratorio de control donde se preparan las soluciones nutritivas y se pueden hacer los controles de pH, conductividad y todo lo referente a la preparación de la solución. Este es nuestro donde hacemos todos los ensayos. Y bueno, y los rubros de control de calidad que tenemos, que estamos haciendo que estamos proponiendo hacer, desde miel, triquinosis, leche, agua, alimentos balanceados, y hay una eh, para más adelante la producción de bioetanol, biofertilizante y biogas también en la escuela. Eh, bueno, esa es nuestra escuela, esa es nuestra experiencia. Agradecerle a Pato, a, a, a toda la predisposición que ha mostrado, nos han ido a visitar, nos han ayudado muchísimo para que podamos emprender esto, que es parte de un proyecto educativo que tiende a que los chicos puedan desarrollar sus propias producciones y que tengan esa visión de que eh, también pueden ser emprendedores y tener el desarrollo productivo a través de las nuevas tecnologías y más cuando tenemos el apoyo de gente que, que sabe y que está dispuesto a transmitir todos sus conocimientos a aquellos que todavía no conocemos en profundidad. Hola, no, pero, pero es un ejemplo de educación donde todo lo que vimos sustentar se puede ver perfectamente en una escuela y con los chicos trabajándolo. Y acá hay un reconocimiento también a todos los profesores que hoy vinieron y que son los que le ponen el hombro todos los días. Así que realmente un, un ejemplo muy muy interesante que no queríamos dejarlo que lo podamos compartir ¿hay un espacio de preguntas? si alguien quiere hacer alguna sugerencia alguna pregunta, alguna cuestión especial antes de pasar al almuerzo Bueno, no, eh, si tenemos estas condiciones de agua con arsénico, lo aconsejable es no hacer el cultivo de hidropónicos porque las plantas absorben todos los, los nutrientes o metales que podamos tener exactamente. Así que en ese caso, si no se instalan filtros específicos, es conveniente, digamos, en principio, no comenzar con estos sistemas hasta que no tengamos un poco de más información por lo menos en parte no sé si va comentarlo comentar más yo tengo eh, leído no cuando entonces al tenía la preocupación de utilizar que los, niveles, los, de los ¿Segu no puede, puede si, para, no, no, yo soy una zona el contenido arsénico en el agua del foso son muy altos. Entonces, antes de hacer el proyecto, eh, me puse a investigar sobre el tema porque, si bien el agua tampoco era de gran calidad, no eh, podía para parada, este, Finalmente no le terminé usando, pero estoy investigando el tema. Y bueno, eh, hay un trabajo de Estados Unidos que. Eh, utilizando 10 veces más concentración de arsénico de la biblioteca, dar un acuerdo de concentración exacta, pero era muchísimo, eh, probablemente chuva solamente, y vieron que en el ciclo del cultivo se acumula todo en raíz y en, digamos, en el tallo, el tallo del disco. En hoja los niveles llegaron a ser tan bajos que se consideraba aterrador. No, Bueno, gracias por el aporte de todas maneras nosotros como INTA eh, que no sabemos exactamente esa agua si después se va a terminar usando como acá para cualquier otro tipo de especie en principio no podemos recomendar ese tipo de agua ¿no? así que por eso nosotros como primer medida lo que decimos es eh, por ahora hasta que tengamos mayor información y te agradezco la tuya eh, eh, no sería aconsejable digamos cuando hablamos de esos niveles de, de arsénico, ¿no es sé. cierto? ¿Alguna otra pregunta para Leonardo? Quería consultarte si se puede, si puedo llegar a contactarte. Uno de los proyectos que nosotros tenemos es eh, compartir la información que hay sobre la para que, para un proyecto social, para gente que de repente no consigue el trabajo de otra forma tenga una salida laboral y Si podíamos contactarte para. Sí, sí tú, justo ahí estuve. Eh, Había los chicos de Córdoba que iban a ir a conocer la escuela. Ah, bueno. Si quieren ir, de, no sé de dónde son. ¿De acá en el Ah, del Cuando quieras venir a de la escuela, te dejo mi teléfono todo, y, y todo. Nosotros estamos aprendiendo de eso sí, bueno. sí, lo que estamos trasladando es esa posibilidad de los chicos de que puedan tener ese desarrollo también. Claro, precisamente. Eh, la parte educativa, ¿no es cierto? académica, que ustedes le enseñan ¿no, a los chicos cómo se lo plantean, cómo se lo enseñan para enseñarle a otro? Hoy lo escuchaba de usted, era de que en, en Gaino, eh, yo fui a, esa, a ese lugar de producción, excelente lugar, impecable. Diego Gaino queda al lado de San Antonio de Areco. Justo pegado, al lado de San Antonio de Areco, hay una producción interesantísima de Loponia, eh, muy buena y todas las variedades que usted decía hoy de lechuga las tienen ahí, sí. todas, impecable, impecable, muy sí, buena. ¿En ¿Cómo? En es En Diego Gaino, al lado de San Antonio de Areco, pero en un o, lugar espectacular, ruta en ruta, Ocho, sí, Ocho. ruta sí, sobre la ruta Ocho. Eh, yo tuve la posibilidad porque justo fui a un encuentro de en una escuela agropecuaria y me pregunté qué hay ahí. No dice ahí hay Cuando me dijo hidrofonia me fui. Me un lugar espectacular y, y impecable. Pero sí, cuando, lo que es más, nosotros necesitamos también de contactarnos para recibir información que podamos desarrollar. O sea, tenemos un proyecto presentado al INET para el año que viene para ampliar el el invernáculo y hacer una producción completa de reforma. Así que estamos esperando, si nos sale ese financiamiento para las escuelas técnicas que tienen esa posibilidad de pedir al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, vamos a tener la posibilidad de ampliar esa producción y tener un sistema completo, como decía usted, con los caminos rectangulares. Eso ya lo tenemos presentado, así que esperemos que nos salga. Sí, Chile, ah, no. es posible que pueda haber que vayan a visitar algunas escuelas yo soy de sí, sí, y sí. algunas escuelas que estén interesadas armar un día, un horario lo que quieran eh, lo que me olvidé de decirles es que la fundación, eh, nuestra escuela es una escuela de varones en ese predio también hay una escuela de mujeres sí, hay dos escuelas en, en la fundación Pirosa. Uh -huh una escuela de varones agrotécnica que la muestra que arranca en el 2001 y en el 2005 el arzobispo decidió hacer una escuela de mujeres también porque como el legado era de 1931 y lo decía que era una escuela para hombres el arzobispo eh, adecuó ese, ese testamento y eh, decidió hacer una escuela de mujeres hay una escuela de mujeres que no es agrotécnica sino que es técnica en la organización de administración de las organizaciones en una eh, de economía pero también en ese predio hay dos escuelas o sea que el campo a pesar de que es un campo con mucha extensión tiene que sostener dos escuelas eh, y es un costo muy importante además que de la fundación Fierro Asada dependen 60 familias que trabajan tanto en el sector educativo como en el sector productivo así que es un lugar muy lindo, para conocer, visitar, y si alguna vez tienen la posibilidad de andar por ganadero, eh, pueden pasar y visitar y conocer, porque es un proyecto muy interesante desde el punto de vista educativo y profil. ¿En el flotante anda muy bien a tubo? El de NFT fue la primera que plantamos y ya cuando la teníamos para, para cosechar se cortó la luz todo el fin de semana, eso sonaba. Eh, y lo, todos los otros en sustrato recién lo cosechamos, lo sembramos hace un mes y medio. Así que todavía no, te, no tuvimos... Lo que sí que funciona muy bien, muy bien desde el punto de vista del crecimiento de la planta, de la sanidad. Eh, como tiene riego automático eso, eh, eh, el desarrollo de la planta es bueno porque le garantiza que tenga las nutrientes correspondientes, además de trabajar con, eh, con el fertilizante de liberación lenta, que trabajamos en, tanto en las piletas, en sustratos como en las macetas, tiene un fertilizante de liberación lenta y hasta ahora no hemos utilizado ningún insecticida para nada porque parte de eso nosotros consumimos también en el comedor como tenemos los chicos eh, no podemos estar echando tantas cosas porque después eh, no solo que tenés que comercializar sino que tenés que consumirlo los chicos de dentro no no eso es un, un... es para sustrato que viene son gránulos perlitas recubiertas con una membrana que hace que el fertilizante a medida que se hidrata va saliendo. Hay fertilizantes formulados para, para un año. Eh, una cosa. Eh, bueno, vamos a comer. Ah, primero de nada, saludarlos. Los... En realidad, estas cosas se pueden hacer en la escuela porque tenéis que sentir comprometidos y no los bacterianes. Eso es fundamental. Rafael, Carlos y Walter que son los responsables de este proyecto.